Mira aquí está. Qué envidia dormir así. Domingo 8 de noviembre, un cuarto a las 5. El sábado me lo di libre. Al final estuve como hasta las 6 de la mañana editando, publicando, eh, dejando disponible el, el, mi primer videoclip en 360 grados, que es el primero que se hace en Chile, así que los invito a verlo una vez más. Ahí está el link. Pero ya descansado y todo, ahora mm, voy en camino a la casa de Bastián porque está Araceli con la Magda, que es mi hija, para visitarla, ver cómo ha crecido estas semanas. No, está más linda acá la chica, la chico que la chica. Aunque hay que llegar para las menos vacías. Pedrito, de compadre ¡No, guachita! Desde que llegué está durmiendo así Por envidia. Vamos a, a comer un almuerzo muy nutritivo Hecho para, para que los padres tengan energía, tengan sabor, tengan todas las proteínas, los minerales que un padre o una madre necesita Es almuerzo de día domingo Sin dormir ¿Cuántas horas dormí a la noche? Ah, como cinco. ¿O cinco? Cinco. Sí. Ah, está bien. Po. No está bien. ¿Está bien? <risa> Pero los chiquillos que me presentaron esta aplicación se llama Lulu y lo que hace es que. Con los números telefónicos que tú tienes. Eh, los tomas te aparece como el perfil de esa persona, si es que alguien ya lo evalúa. Yeah. Pueden subir una foto y ponen eh, comentarios, hashtag onda, lo, lo bueno, lo malo si Cuando un mamá, vecino, no se estilo no le falta mm. ropa nueva, podéis poner ese tipo de comentarios ¡No! Y tení una nota Oye, pero esto está muy bueno boba. Está muy buena inteligencia colectiva para saber si salir con un weón o una mina una exclusiva para mujeres Aquí te aparecen un X. X Y acá puedes seleccionar Por edad, por... ya. Por y, y chicos, chicos que, que conozco? conozco ¿Y no me habéis visto a mí? Aquí aparece <risa> toda tu lista de contactos Y ya. los que han sido evaluados ya. Entrate. Entonces aquí las minas antes de salir con un con tipo Claro, se meten para evaluarlo y ven... Ven qué onda, qué, qué puntuación tiene, cómo lo han evaluado y todo. Sí, pues. Y después que salen con el weón, terminan la cita, lo sí, evalúan también. Ah. es que esta es, la, esta, esta es la parte que me da miedo de Tinder y todas estas aplicaciones culiadas, weón. Bueno. Por esto, pues como juguemos, un clavo saca otro clavo. Hola, alguna chica para hablar vino a hacer SEX sexo. ¿Cachai? Es como mm. que estáis metidos en el, en el mismo ecosistema, estos weones, pues, ¿cachai? Alguna chica que quiere hablar de sexo y quizás después practicarlo, uh -huh. y bueno, penoso, pues <risa> penoso, miedito. A mí me da miedito, compadre. Si sí, uno se mete esas cosas, igual está ahí entre Todo eso, bueno, pues. no todos esos, bueno. Qué bueno. Que no todos pueden estar ahí, ¿no? Y además que. Hay gente que no lo necesita. <risa> y por eso te mataste, ¿verdad? Solo para eso. No. <risa> para avisarnos. No. Nos vemos el miércoles, pues, chicos. Nos vemos el miércoles entonces, haciendo reír. Bueno, el video en 360 tiene altas visualizaciones, tiene un alto me gusta, lo cual agradezco, Careta, muchas gracias. Si ya lo vio, si ya le dio me gusta y quiere seguir apoyando, no olvide compartir. Está en la descripción el link al video. Después de dos lunas hará un nuevo video, así que tengan todos una muy buena semana.